Buenas, buenas, y bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Manifestar. En esta ocasión vamos a hablar de un método que publiqué hace poco en TikTok y espero que les funcione también tanto como funciona a mí. Este método, espero que el episodio sea corto, pero no sé cómo será para subirlo a YouTube porque tengo que subir un poquito más largo los episodios. O no, no sé, voy a probar, vamos a probar, porque esto en esta vida se trata de probar, de hacer cosas nuevas, de ir a lo desconocido, y bueno... Yo soy una persona, para que entre en el contexto, porque en TikTok no lo, no lo puse tan en contexto como me gustaría ponerlo acá, que tengo como más tiempo, yo soy una persona que desde los 21, tengo 29, se muda de, de, de departamentos, de casa, a los 21 me mudé solo a la costanera de aquí de Santa Fe y había mucho ruido, en realidad me mudé de mi casa, de la casa de mis padres porque había mucho ruido ya también ahí, entonces yo no soporto el ruido tipo los bajos, este ruido, a ver, sería así así no, no soporto esos ruidos de bajos de música fuerte creo que nadie lo soporta pero uno se por ahí se acostumbra por ejemplo mis papás se acostumbran sus mentes no, no le da no les da bola digamos y yo soy como muy ah, quiero salir a pelear quiero salir a tocarle la puerta al vecino y decirle baja la música por favor baja la música entonces soy como muy así entonces para poner en contexto de mi casa, en las casas de mis papás Me fui, me fui a departamento Donde, ay que mágicamente, en la costa negra Donde están todos los autos que ponen música Y bueno Me mudé de ahí también ¿Y qué pasó? Ay, qué casualidad, también los vecinos hacían un quilombo que En el techo, arrastraban las, las cosas A las 11 de la noche Después me mudé de nuevo Y qué casualidad también, che Qué cosa, eh Qué cosa, Cómo, cómo el, el mundo está en tu contra No te puedes mudar a ningún lugar, que todos hacen ruido y bueno, también me mudé a Buenos Aires, me mudé a Villa Carlos Paz, me mudé aquí a Santa Fe nuevamente. Y en todos los departamentos donde yo habitaba, que saben qué había música y vecinos que arrastraban las cosas. O que golpeaban algo, algo había. Y bueno, y um, hace poco, hace un, una semana, dos semanas, eh, le digo a mi pareja. Ehm, che, vos sabés que quiero empezar como a que no me moleste estar en, en mi casa, que me guste estar en mi casa. Quiero estar en mi casa, porque para eso pago el alquiler, no pago el alquiler como para que habiten mis gatos, el departamento, y yo tipo estar en. por otros lados, porque sí, porque hago eso de irme de mi casa todo el tiempo cuando se pone música, o cuando sé que está porque... Ya sé que este, viene el horario, no, esto en mi mente lo hacía hace un tiempo Viene el horario de la música, eso del mediodía, después de las 5 de la tarde, todo eso, mi mente ya sabe Yo entraba acá a mi departamento con una mala onda, tipo abría la puerta y yo decía o sea, es que el, el, Ni la puerta de mi casa, el ascensor, o sabes que mi vecino va a estar poniendo música full full Y yo entraba con esa ventana, y si no era el vecino salía al balcón a ver si los vecinos de afuera de las casas no tenían música, psiquiátrico Pero bueno, eh, eso era algo que me molestaba muchísimo y dije, soy yo, hace poco Dije, soy yo la persona que se lleva a todos lados La persona que escucha todo eso música La persona que A la que le molesta Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar? Podemos ir puerta por puerta Diciéndole que bajen el volumen Que esto que el otro Sí, podemos hacerlo, pero es súper agotante No me da muchas ganas de hacerlo Quedo como un medio mal eh, Me da vergüenza hacerlo Y además puedo entrar en discusiones que no quiero Entonces dije... Voy a empezarme a contar, y este, y este es el método Esta es la parte más importante del podcast El método que voy a usar Me lo inventé, o sea, si te funciona Si te funciona este método Por favor decímelo por Instagram, por TikTok En el video de TikTok que voy a subir Acá en YouTube decímelo Porque te, si te funciona, yo te juro que este método Lo patento Arre. No, Pero lo voy a republicar más veces Para que un montón de gente le siga ayudando Y el método es que empecé a contarme la historia Como que si yo hubiese pasado ¿Y cómo es? Empecé a contarme la historia, tipo... Mmm, qué bueno que, que, que, que esto ya pasó del tema de los departamentos, que antes me molestaba un montón. Antes me molestaban un montón los departamentos y los ruidos, y departamentos, y las autos, y la música. Hoy ya no me molestan, pero antes, antes, hace un tiempo me re molestaban. Ahora ya no me molestan. Empezar a afirmar como que si esto ya pasó. Eso... No sé qué pasó en el barrio, pero, tipo, hoy donde estoy grabando ahora es, tipo, empezó Semana Santa, donde se supone que, tipo, como feria, son como cuatro domingos juntos, jueves, viernes, sábado, domingo, y vemos si el lunes también lo metemos. Y se supone que los, las adolescentes como yo, o personas adultas, salen, se juntan, hacen previas, se supone que, que, que hacen eso, se supone que mi vecino debería estar con la música al palo, eh, corriendo sillas, arrastrando muebles, todo, todo, y no. Pueden creer que pasé el día viernes acá y no pasó nada. Un silencio había un, y sigue estando silencioso. Y no sé si es por el método o por la creencia. Creo que un poco y un poco. Porque empecé a aceptar que mi departamento era un departamento silencioso. Empecé a aceptar que mi departamento y que esa música no me jodía. Empecé a aceptar que los movidas de muebles no me joden. Empecé a aceptar. Y ese es el gran truco de la manifestación. No el truco de empezar a decirlo en un momento pasado. Que ayuda un montón, obviamente. Pero lo mejor es aceptar. si Cuesta cuesta aceptar porque todavía no lo podemos en palabras. Porque no lo ponemos en pasado. Cuando lo ponemos en pasado, ya está aceptado. Porque, no sé. Me acuerdo cuando me compré este termo. me acuerdo Entonces ya está aceptado. Lo aceptaste. Me acuerdo cuando me compré este mouse. Ya lo aceptaste. Entonces es mejor para aceptar las cosas... Ponerlas en el pasado, porque ya está aceptado el pasado, ya está, no podemos hacer nada con el pasado, ya está aceptado Suena loco, pero realmente empezó esto de todo un silencio O mi, mi, mi mente y mis oídos se acostumbraron, pero fue muy rápido Entonces, no sé si fue... no sé, <risa> no sé cómo explicarlo Pero de alguna manera es adentro y después afuera, de alguna manera es primero yo y después el exterior y así empecé a manifestar esto de empezar el silencio. Obviamente te puede servir para lo que quieras. Empezar a aceptar o contarte la historia pasada de, eh, no sé qué bueno que, que ya superé a mi ex, me acuerdo cuando ya no lo superaba y tipo estaba mal todo el tiempo o qué bueno que, que, que por fin conseguí pareja porque yo quería una pareja, qué sé yo o qué bueno que eh, ahora tengo mucho dinero cuando antes eh, estaba en trabajos mediocres que no me gustaban que, qué bueno, no, empezás a, a contarte la historia de manera como ya aceptada, ya, qué bueno, ¿no? qué bueno y bueno, ese es el método que ya voy a ver cómo le pongo al episodio, pero es un método que yo he como descubierto o, o quizás ya estaba inventado, pero que me ha servido muchísimo y si a mí me sirve, yo creo que a vos también te puede servir. Recuerda que si te gustó este episodio, puedes darle click al botón de seguir, valorar este episodio y obviamente compartirlo con tus amigos. Que tengas buen día.